De macaco, sopa, sopa, de macaco. Ar. Muy buenas a todos. Estamos acá en un nuevo video para el canal. Y esta vez estamos con mis hermanes. Y con su puesto cambiado estas. Es, es otra. Comparado con tus skins anteriores. Eran un poco raras porque no tenían polo. No, nos quedamos hasta 2 de la mañana. Todavía era día de clases, sí, sí. sí, pero me levanté tempranísimo. Güey. Oye, me estoy trabando en esta parte de la arena. Hay que bajar, bajar, bajar, bajar, super bajar. Ah, no sé dónde está la ácido, ayuda mamá. Siento que la ácido va a venir acá y nos va a matar a todos. Sí o no, Sofía? ¿Qué has dicho? Mejor sin nosotros. ¡Ah! ¡No digas eso! ¡Que estoy muy atrás! Muy bien. ¡No soy fea! ¡Si sí, fea! Ay, no! Ya a la parte siempre me Y me muero por el ¡Hala! ¡Ay! No, ¡Vi el cielo! ¡Vi el cielito un ratito! ¡Hala no mames ¡Acá tenemos que bajar! escaleras. Sí, sí. ¡No me morí! <risa> Ahí está con ropa diferente. Pa! Así no se presenta un video, eh. tierras toca, tierras de No, no. No, sé ningún, no, sé no. no sé ningún no sé ningún nada. No sé ni... Tres ricos doritos después esta rica, preciosa de mi vida, y aquí Bueno, verás. Vamos con nosotros. Por acá. Unas escaleras. No tienes que. Aquí. Por acá tienes que ir, por acá. Por acá tienes que saltar. Y entre más usted es mejor. Oh, my God. Ya valí madre. hay que tomar cola ah, no ya no dio tiempo <risa> Dale una oportunidad. Sí, doy, no, no. No, vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. Cantaría. Pero cantarilla! ¡Mucha cantarilla! ¡Mucha cantarilla! ¡Una rata ¿Por dónde se va? Ah, chicos, por acá. <risa> Me caí. Nada de ácido aún. Ahora no. ¿Una rata? Vamos, sí se puede. Aún hay esperanza. Hay una aún hay esperanza. Corre Luana Corre ¡Oh, Luna. Corre Luana Ala ya se va a inundar el mapa de Aslo No, las ratitas de Bruno Ratas cochinas Por acá ¡Ada, no! ¡Manche! ¡Viene el ácido! ¡Lampa! ¡Me vas a salvar! ¡Escaleras! ¡Ustedes también van a salvar! ¡No! ¡Tro tubo! ¡Corre! ¡Solo salta! ¡Ay, no! otro tubo corre solo salta ay no algo largo, no! Vengan. ¡Ay, caray! ¡Ay, ya ah, ah! Y pro, y me parece que ahora lo conseguí, pero no me acuerdo para que mi hermano se pase en mil pedazos. Cuando jugamos una última ronda. No, pues... Es una ciudad abandonada. X. ¿Qué ya te moriste? Oye, ¿qué? Ya me No, no, no, no, no,